Bienvenidos una vez más a nuestro canal de servicio técnico en CCTV. Bien, en esta ocasión tenemos aquí una cámara, una mini cámara, el modelo es C2C, que vamos a utilizar y vincularlo a nuestra aplicación. Bien, iniciamos. Perfecto, mis queridos amigos, ya estamos de vuelta. Bien, vamos a proceder a quitar nuestra mini cámara Wi-Fi que contiene nuestra caja. Bien, aquí en las especificaciones dice cámara de casa inteligente, cámara Smart. Bien, vamos a ver qué es lo que contiene o cuáles son las funciones características de esta cámara. Eh, dice que es una cámara HD de alta definición. Eh, cuenta con alerta o detención de movimiento. Soporta eh, frecuencia de 2.4 para la conexión a internet. Cuenta con una ranura micro SD para el almacenamiento local hasta 256 GB. También tiene lo que es visión nocturna eh, hasta 33 pies conversación bidireccional, audio bidireccional vista desde cualquier lugar almacena, almacenamiento seguro en la nube, opcional perfecto, vamos a proceder a abrir nuestra caja Bien, al interior de esta caja, contamos con un contacto de imán para colocar nuestra cámara en algún lugar que nosotros deseemos. Perfecto. Bien, contamos con dos, dos cajas, dos cajitas en su interior de nuestra primera caja vamos a localizar nuestra pequeña cámara vamos a ver perfecto, aquí tenemos nuestra cámara en la parte de atrás vamos a ubicar lo que es la bocina principal el altavoz el botón de reset la ranura para el micro SD y la entrada a la alimentación, contamos con una base que se puede mover a los 360 grados e inclinación a 45 grados. Perfecto, en la parte de atrás vamos a contar con el modelo el número de serie y nuestro código QR. Aquí tenemos el imán. Una vez puesta en algún lugar, podemos pegarlo de la siguiente manera para poder así hacer las inclinaciones o ajustes que nosotros necesitemos. Perfecto. Bien, vamos a ver que el interior de esta caja un cable de alimentación USB y su fuente o adaptador de corriente. Bien, perfecto. Voy a conectar lo que es mi cámara. Ok. Perfecto. Vamos a descargar la aplicación llamada bis yo en este caso pues ya tengo descargado lo que es la aplicación es bis una vez descargada la aplicación, no tenemos que registrar, voy a salirme tantito de la aplicación para que vean cómo está el asunto, yo ya tengo registrado, bueno descargado mi aplicación bis una vez ustedes que la hayan descargado, pues van a entrar a la, a la aplicación y lo primero que les va a aparecer es esta pantalla. Bien, en dado caso que no cuenten con la cuenta registrada, pues van a proceder a iniciar eh, o registrarse, perdón, creando un nombre nombre de archivo, ya sea el nombre propio de ustedes o algún otro nombre. Van a ingresar lo que es eh, la zona horaria, y en este caso es México. Posterior a esto, van a ingresar lo que es un correo electrónico o un número telefónico, dependiendo con qué se quieren registrar, una vez ingresado estos datos se va a pedir que crean una contraseña bueno les va primero eh, a su correo electrónico llegar un código de activación de cuatro dígitos van a ingresarlo a lo que es en la parte donde los pide, le van a dar a aceptar y posterior a eso pues van a poner una contraseña pues ya van a poder eh, ingresar a la cuenta y vamos a proceder a vincular nuestro dispositivo y nos vamos a ir ya sea aquí o en la parte de arriba para proceder a escanear el código QR que se encuentra en la parte inferior de nuestra cámara bien, vamos a picarle en este en esta parte y aquí nos va a aparecer una lista de qué es lo que queremos eh, vincular o añadir bien, aquí nos aparece cámaras, mirillas digitales, algo así, pantallas, videoportero NBR, DVR, focos o, o bombillas inteligentes, enchufes, enchufes inteligentes, como la de un video anterior por ahí que hicimos, eh, alarmas y sensores enrutadores, dice aquí. Perfecto, en nuestro caso sería una cámara, vamos a ingresar aquí, donde dice cámara, y aquí nos indica que escaneemos el código QR, en la parte de atrás de nuestra cámara, y vamos a proceder a escanear nuestro código. Ahí está. Perfecto. Aquí ya localizó nuestra cámara. Ya aparece el número de serie. El modelo. Y vamos a seleccionar o indicar que nuestro foco está encendido. Seleccionamos. Le damos en siguiente. Y aquí nos dice una serie de eh, indicaciones que debemos de seguir. Bien. Vamos a darle en iniciar. Por aquí dice conecte dispositivo hasta que se inicie completamente. Vamos a indicar que el foquito o luz azul está parpadeando seleccionamos le damos en siguiente aquí vamos a ingresar la contraseña de nuestra red y le vamos a dar en siguiente vamos a esperar tantito y una vez que nos aparezca esto en pantalla vamos a dar en conectar una vez que aparezca nuevamente el número de serie de nuestra cámara vamos a dar en conectar perfecto ahí ya se hizo la conexión exitosa ahora vamos a seleccionar eh, escuchamos ahí que ya está conectado exitosamente al fi vamos a seleccionar un una habitación o un lugar donde nosotros vamos a colocar nuestra cámara. En este caso sería, vamos a ponerle en oficina. Vamos a dar en siguiente. Configuration complete. Welcome to EasyVis. Ya está conectado satisfactoriamente a la, a la aplicación y a la red. Y por aquí, pues ya aparece una serie de ajustes que nosotros podemos activar o desactivar. Ok, le vamos a dar en siguiente. Y aquí nos indica que si sí queremos modificar la contraseña vamos a crear una contraseña bien, aquí nos indica que la contraseña de nuestra cámara está en la etiqueta con seis letras mayúsculas vamos a ver si es correcto y sí prácticamente aquí está perfecto, vamos a modificarla Dice, conserve la nueva contraseña en un lugar seguro. Si olvida la contraseña, no podrá recuperar y no podrá visualizar las imágenes del video. ¿Desea continuar? Dimos que sí. Y perfecto. Ya tenemos aquí creada la contraseña, la nueva contraseña para visualizar las cámaras. Ya lo tengo aquí prácticamente en la aplicación. Eh, vamos a poner por aquí nuestra cámara bien y vamos a entrar a visualizar perfecto aquí ya les, les activé el, el audio y como podemos observar pues ya tenemos la imagen de nuestra cámara ya estando en la aplicación nosotros podemos eh, tomar una fotografía grabar un pedazo de vídeo y activar lo que es el audio bidireccional en este caso silencie el audio de la cámara y si yo me quiero comunicar con esa cámara simplemente eh, activo lo que es el micrófono y así ya, ya. Podré, comunicarme. podré comunicarme ok voy a desactivarlo porque se está induciendo y bueno, en la parte derecha vamos a encontrar una pestaña o una opción donde nosotros sí podemos modificar la calidad del, del video en este caso es, eh, le cambia a estándar puede ser en alta definición y bueno, tenemos eh, siete días gratis de grabación en la nube eh, prácticamente cuando nosotros Adquirimos la cámara. Es eh, bis nos da 7 días de grabación en la nube. Posterior a eso, pues ya eh, se estaría adquiriendo un plan, ya sea mensual o anual, para la grabación de nuestras imágenes o videos hacia la nube. También tenemos la opción de colocarle una memoria micro SD hasta 256 gigabytes, Como ya le lo habíamos dicho eh, vamos a poder también visualizar el eh, modo de tensión de movimiento en este caso para las modificaciones vamos a irnos en la parte de aquí arriba de nuestra eh, pantalla y vamos a ver el nombre del dispositivo activar o desactivar el audio la luz de estado que es el de color azul las luces infrarrojas, eh, la notificación de alarmas si tenemos activado lo que es la alarma por detención programación de notificaciones bueno también podemos activar la detención de movimiento la sensibilidad de detención de movimiento baja media o alta bien también tenemos la zona horaria eh, actualización de la hora el formato de fecha la red donde está conectado eh, nuestra cámara y el almacenamiento en la nube en este caso está desactivado yo lo desactivé no, no, no quiero que grabe por el momento en la nube pues bien vamos a regresarnos en esta parte donde dice estado de almacenamiento eh, si nosotros tuviéramos algún o si le instalamos una tarjeta micro SD eh, aquí estaría diciendo la capacidad de la tarjeta y estaría eh, activado o desactivado la grabación bien qué más eh, la versión del dispositivo eh, el cifrado de imagen que ese rato la cambiamos cambiar contraseña voltear la imagen en dado caso que si nosotros instaláramos esta cámara en algún techo estaría de bo boca abajo tendríamos la esa oportunidad de poder voltear la imagen en modo desarmado o armado es para las notificaciones por detención de movimiento. Si nosotros queremos activar la detención de movimiento, aquí la activamos o la desactivamos. Notificación sin conexión, en dado caso que el dispositivo eh, se desconecte de la red, podemos activar la notificación para que nos avise en caso que se desconecte. Y bueno, pues aquí dice la guía de usuario y viene aquí la información de nuestro dispositivo que es el, el espacio que le pusimos, oficina, categoría C2C, el modelo, el número de serie y el código QR. Y dice aquí reiniciar el reproducción, significa si le damos en reiniciar reproducción, el, el dispositivo va a reiniciar nuevamente y volver pues a su estado normal y por último pues eliminar el dispositivo en la parte de eh, perfil pues aparece prácticamente eh, el nombre, la zona correo electrónico, número telefónico, contraseña, ajuste de inicio de sesión o cerrar sesión en mi albo aparecerá la imagen que nosotros capturamos podemos eliminarlo o compartirlo y también nos aparece el video que nosotros grabamos hace unos momentos. Bien, en configuración general podemos hacer las modificaciones de idioma, modo oscuro, alerta por correo electrónico, actualización automática del dispositivo, eh, guardar parámetros del dispositivo, recibir automáticamente alertas, herramientas de configuración de Wi-Fi comprobar la señal de wifi configuración en modo AP de dispositivo o vista directo de LAN. También podemos compartir nuestro dispositivo con otros eh, familiares, amigos, compañeros, vecinos, etc. Yendo a esta pestaña que dice Familias e invitados. En esta sección vamos a encontrar, eh, bueno, vamos a poder agregar a los eh, invitados, amigos o familiares, una vez que ellos creen su cuenta, proporcionan el correo electrónico y nosotros iríamos en esta parte para poder agregarlos. Aquí, yo en mi caso, pues ya tengo agregado lo que es una persona, entonces aquí sería agregarlo por correo electrónico o agregarlo por un número telefónico. Le damos de continuar seleccionamos el dispositivo que le vayamos a compartir y le damos a aceptar eso sería todo ok, nos regresamos bien, pues prácticamente esto sería todo mis queridos amigos eh, espero que les haya gustado este pequeño video tutorial de nuestra cámara Wi-Fi SBIS modelo C2C es una cámara muy pequeña muy práctica de usar, de importar e instalar en cualquier lugar o momento. Bien, sin más, por el momento nos despedimos y nos vemos hasta la próxima.